Bienvenidos a continuar aprendiendo acerca de métodos para estudiar la Biblia. Mi nombre es Leonardo Rodas y en esta oportunidad los acompañaré para conocer generalidades sobre el método de referencia recíproca que es muy utilizado para evaluar pasajes paralelos y enriquecer el contenido de los temas relatados por dos escritores distintos. Los pasajes paralelos son aquellos en los que dos personas relatan un mismo suceso. El método consiste básicamente en leer dos pasajes paralelos y luego combinarlos de una manera lógica para enriquecer un suceso con los detalles narrados por dos observadores distintos. Aunque se pensara que dos observadores de un mismo suceso escriban el mismo con las mismas palabras, en realidad siempre hay un punto de vista que privilegia algunos datos sobre otros, por lo que en los pasajes paralelos la narración es diferente, pero no es una contradicción, sino que es una preferencia de hechos narrados. Por ejemplo, vamos a leer dos pasajes paralelos donde se narra una misma parábola, la parábola de la oveja perdida. En Mateo 18, del 10 al 14, dice...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 Cada escritor tiene características personales o con un entorno particular que hace que se ponga más énfasis en unos aspectos o en otros. En este caso, en la lectura del Evangelio de Mateo se observa que antes de iniciar esta parábola Jesús estaba hablando de los niños, como podemos observar en los versículos 2 y 3 del mismo capítulo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En cambio, en el caso del Evangelio de Lucas, que es el segundo pasaje que leímos, se observa que Jesús contó esta parábola refiriéndose a los pecadores, especialmente a los que eran rechazados por otros. Esto nos lleva a la conclusión de que una misma parábola fue relatada en diferentes ocasiones y sirvió, para dar dos enseñanzas relacionadas entre sí. A continuación, se muestra un intento de unificar los dos relatos. Se observa que la misma historia se cuenta en dos ocasiones diferentes, pero eso también quiere decir que de la misma historia podemos obtener dos enseñanzas. Por esta razón, considero adecuado integrar los dos relatos para enriquecerla. ¿Qué os parece? Si un hombre de vosotros tiene 100 ovejas y se descarría o se pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido.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 Como conclusiones podemos observar que El amor de Dios para los humanos es uniforme para todos, seamos niños inocentes o viejos pecadores. Él no quiere que nos perdamos, no quiere que nos descarriemos de su camino, no quiere que nos vayamos a la eternidad sin Él. Se observa a este grande amor de Dios que nos compara como ovejas necesitadas de cuidado y Él se compara como un pastor totalmente dispuesto a dispensarlo. Podemos confiar nuestra vida, nuestra alma, todo lo que somos y tenemos a Dios. Él, como un pastor, nos cuidará y nos llevará a su hogar si decidimos confiar en Él. En la lección de hoy podemos darnos cuenta de que al unir dos pasajes paralelos, se enriquece la información del hecho narrado y se refuerza la lección que puede extraerse de ambos. Les animo a ejercitar este método con otros pasajes paralelos. Les sugiero el pasaje de la curación de un leproso en Marcos 1, del 40 al 45, que es paralelo con Lucas 5, del 12 al 16. Ha sido un gusto compartir este método de estudio bíblico con ustedes. Nos encontraremos en otro momento donde aplicaremos otro método para explorar la verdad de Dios en su palabra.